me abre los ojos y dime Que me amas como te amo yo Que me necesitas al igual que yo Me siento al cien cuando escucho tu voz hey Así que acércate, dale bésame Solo como tú lo sabes hacer Combinamos también tus ojos en mi chain Cuando te dejo baby, ya te quiero recoger Tú lo sabes hacer Combinamos también tus ojos en mi chin Cuando te dejo ya te quiero recoger yeah. ¿Qué pasó, baby, si yo a ti te amaba? Las ganas de besarte me aumentaban Lo tenía todo y ahora tengo nada Baby, como yo a la luna te adoro. Pero no me preocupa, si es por besos, ven, yo soy tu lupa. De tu cuerpo yo tracé mi ruta, ey, ey. Yeah. Sudando nuestras pieles, eso se disfruta. Tu sabor se asemeja a la fruta. Si es por ti, yo rompo toda la multa, ey, ey, yeah, yeah. ey. Lo hacemos en varias posiciones. Su story, espero que me menciones. Tú no sabes, baby. A ti te dedico todas mis canciones Yeah mete te quiero a mi lado, sí. Cuando estoy contigo los pulsos acelerados y tú me tienes enganchado Y no, no puedo dejarlo de nosotros Cuando no nos vemos veo tus votos. No debo fingir me traes loco Desde que te tengo, tengo todo Pa' todo mi show, vi ahí pinto, gracias. Yeah, oh, yeah. Eh, no puedo mentir, tu sueño es tan fancy. Cuando estás a tu lado, he visto y Me miras a los ojos y ya no soy nadie. El, cielo, no. el calor. Cuando estamos los dos, no quiero a nadie más. Baby, te quiero a vos. Yo y siento el calor. Cuando estamos los dos, no quiero a nadie más. Baby, te quiero. A vos. Baby, abre los ojos y dime.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 Sabes hacer, combinamos también Tus ojos en mi chain, cuando te dejo baby Ya te quiero recoger, así que acércate Dale besame, solo como Tú lo sabes hacer, combinamos También tus ojos en mi chain, cuando Te dejo baby, ya te quiero recoger Yeah, yeah